¿Dice? ¿te gustaría seguir viviendo aquí? Sí y no. Ali ya desató todo su armario y bueno, vas a llorar. También lo bueno sacado. Será... Sí. Así que bueno. Me toca irme. Y a continuación les presento nuestro último video, el último video de los extranjeros acá en México. Ahora sí, ya nos vamos. Ha llegado nuestro Uber, maletas listas por todos lados. Y hasta aquí llegó no, no. los extranjeros Así es, chavales Y sí, miren Ali se lleva sus bailas, miren eso Para <risa> cocinar huevos a la mañana Sí Estamos recogiendo todo, ¿verdad, Gise? Sí Ya estamos haciendo maletas Aquí está la maleta de Ali Allá dentro Ali también está haciendo maletas Por acá ya sacamos algunas cosas Como pueden ver Estamos recogiendo los alimentos De la, comi de la cocina y bueno, nada, la verdad fueron momentos increíbles, de verdad increíbles en este lugar Para que la gente vea lo que yo estoy viviendo Ali dice que no fuma, pero yo me acabo de encontrar este cigarrillo aquí ¡Ay, a la vida! ¿eh? Abrazos de tres Ay, ¿qué pasa? No, Ali, de verdad, en serio no lo haga, no lo haga. ¿Me vas a regañar más? Vamos a extrañar ese garrafón que nos dio muchos momentos alegres ¿Cómo se pone ese asunto? Porque aún no lo hemos descubierto en los extranjeros, ¿ok? 3, 2, 1 Es un problema poner el garrafón y todos los días es un problema Y en los comentarios nos explican cómo verdaderamente podemos poner el bendito garrafón Vamos a extrañar que estos jóvenes tenían todo aquí tirado Que no me dieron momentos alegres La otra está lavando los trastes Ahí las tengo las dos, por eso vivo con dos latinas Ahorita iba a fregar y no me iba a fregar su plato y su vaso Dime cuál es, o sea, qué frescura Oye, ¿tú sabes qué significa qué frescura? No ¿Qué significaría qué frescura en mexicano? El chingón, me crees, pero no lo no, no, no, no, no, no. platillos? ¿Quién a el friega? No, no, no, no, no. miren, él friega y deja todo ese desastre ahí mismo Mira, yo vuelo aquí como que algo se está quemando un arroz frito El primer día que llegamos a hizo un arroz Que fue cuando quemó la olla, que lo metió en Baño de María Para que no quemase. <risa> y Se está cayendo Vamos ahí. a extrañar nuestro espacio de trabajo Lo primero que vas a hacer es acompañarme a mi trabajo Como te conté, hoy tenemos muchísimo trabajo. Y ese trabajo, más que todo, está direccionado a dos clientes que tenemos que atender hoy, sí porque sí. Ahorita estoy trabajando sí. muchísimo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En, qué? Oh. en lo que le prometí a Tim. La primera semana. ¡Wow! ¿Llegas tarde al trabajo? Tú llegaste temprano. ¿Qué ah. te pasa? <risa> Vamos a extrañar todas las noches cuando veíamos películas. Muy cool aquí. ¿Pero de la cocina. <risa> Tenemos aquí 10 días y nunca cocinaste. Bueno, eso es verdad, pero para el día 11 puedo cocinar. Vamos a extrañar nuestra mesita. Aquí compartíamos todo el tiempo nuestras comidas. En la tardecita, brócoli, y pollito a la plancha. Y en la noche, ¿qué, catering <risa> voy? <risa> Empanadas. <risa> ¡Ay, a la vida! ¡Es la dieta! Se fue, se fue a Egipto y no regresó. Estamos aquí comiendo. Gracias a que Isa, pues nos ayudó, nos preparó la comida, a pesar de cómo ella está ahorita con el problema que tiene allí. Una cortada muy profunda, un accidente que, wow, de verdad nos dejó desvelarnos. ¿Verdad, Ali? Ali ya desató todo su armario y bueno, vas a llorar. ¿Te gustaría seguir viviendo aquí? Está cool, me gusta. Pero hay mucho para conocer aquí en México. Sí, sí. Así que vamos a romperla. Vamos a romperla. Giselle, ¿te gustaría seguir viviendo aquí? Sí y no. ¿Por qué? Porque ya estábamos acostumbrados a nuestra casita, nuestro lugar de descanso, nuestro lugar donde llegábamos, nuestro hogar. Pero también lo bueno se acaba. Sí. Así que bueno, nos toca irnos. Este es nuestro último video en este lugar de México. No, no, no. Somos buenos, no fumar, sí, no, no tomar, tomar, no comer paletas no. Vamos a llevar a Gise fuera de esta casa porque ella es la que come paletas Gise Gisele me está regañando todo el día y mira a la otra chica, se rompió mi cuchara ¿A la tuya? Sí Perdón Tenía cuatro detalles, ahorita ya tiene tres Ale, ¿dónde están las de pichos, no la a ver, eh, todavía están arriba ¿eh? No lo comí No, ya se las comió Ok Pero para Nadie qué Nadie te preguntó ¿Quién te <risa> preguntó? Nadie te preguntó Ustedes tienen su discusión entre ustedes no, no, no, no, no, no. Alí tenía que ir a buscar la galleta y no encontrarla Y cuando él dice ¿Dónde están mis galletas? Yo le respondo ¿Dónde están mis uvas? <risa> ¡Ah! Que se comió todas las uvas Pero bueno, se le perdona pues ¿Y Me bien. trajo bolsa de basura güey. Sí, porque Chicas <risa> Tres bolsas de basura Y yo, Ali, ¿yo voy a comer bolsa de basura? No, te Pero miren lo que trajo este arabecielino Y trajo Mira, té. tres galletas y grandes una... A ver, Catherine va a decir por qué vamos a tirar este té Porque nos ha estado dando té de cucarachas todos estos días Ok, quiero mostrarles ¿Dónde está? Okay, aquí está Miren esto A ver, no sé ah, si notan ah sino también ese ser flotante que está allí, ahí. Es que, ¿te digo algo? Ahorita salió otra cucaracha. Hemos no, no, no. <risa> estado tomando oh, no. Con razón, yo sentía un sabor fuerte. Catherine, ¿Sí? ¿Sí? Lo mató con la chancha. Y desde el así, espérate, desde acá. Estaba yo acá, chicos. ¿Y es usted, Aquí. ¡Pum! ¿no? <risa> uh, y le. Las la moscas viajan a la velocidad de la luz pero, pero, no mosca, mejor. pero tal vez esta mosca estaba enferma No, vale, estaba enferma Yo soy buena, te okay, diré. Bueno. Cuéntale, cuéntale mi experiencia con las moscas La verdad es que estoy muy feliz de tener a alguien como ella en mi vida Que mata las moscas a la velocidad de la luz las mata moscas Definitivamente en esta casa pasamos uno de los mejores momentos de nuestras vidas Sin embargo, todo tiene su final Hoy terminamos una etapa muy importante, pero iniciamos otra. Iniciamos recorriendo México, conociendo, probando, disfrutando y descubriendo todo lo que este grandioso país tiene para ofrecer. No te pierdas ninguna de nuestras aventuras, suscríbete a nuestros canales y mira nuestros videos todos los días.